La película de Dragon Ball Super Broly es un hecho que será sumamente épica y será probablemente lo mejor de Dragon Ball este año. O por lo menos, eso es lo que pensábamos hasta que fue anunciado que habrá una saga de la serie también este mismo año, para ser más exactos, este mes. Ya te había mencionado previamente que habría. una. interesante sobre este nuevo arco, aquí te lo contamos. se anunció que esta vez el manga tendría muchas más hojas de lo que habitualmente tiene, debido a que no solo mostrarán el final del torneo del poder, sino también probablemente algunas poquísimas páginas sobre el nuevo arco. Esto de verdad que son muy, pero muy grandes noticias. Claro siempre y cuando sea realidad, pero de momento estas fuentes fiables parecen estar en lo cierto. La nueva saga oficialmente será llamada el arco del prisionero de la patrulla gráfica. Sí, esto desde luego nos suena a que veremos un poco más sobre Yaco, el patrullero galáctico, obviamente también sobre China. una manera u otra? ¿Lo revivieron? ¿De qué creen que se trate la nueva saga? Hay muchos puntos por explorar. Por ejemplo, ¿seguirá siendo una trama antes del final de la D Ball Z? ¿O será que por fin nos narrarán la historia cuando Goku se fue a entrenar con Luke? Realmente tendría mucho sentido. También podrían explorar el arco de trunks del futuro, el cual quedó ciertamente inconcluso y estoy seguro que muchos desean saber un poco más sobre las líneas de tiempo y todo eso. ¿O será que finalmente se decidirán por revivir a ser? Es el único villano. en la brevedad posible, de ser así, parece que el nuevo arco de manga nos narraría una historia totalmente diferente a la de la película de Rory. Y lo cual tiene muchísimo sentido para ser de pues la película de Rory ya se estrena el 14 de diciembre. No tendría sentido que saquemos mania de Rory si el filme. un camino totalmente diferente. Claro, esto no está totalmente confirmado, son solo algunas revelaciones previas que podrían o no tener algún margen de error, pero realmente tiene mucho sentido que sea un arco totalmente nuevo. Les pongo un ejemplo que sucedió hace algunos años, cuando se estrenó la película de la resurrección de Freezer. Cuando esta película fue estrenada, tuvo previamente tres capítulos del manga que fueron promocionales. Es decir, estos tres episodios del manga solo nos narraban el entrenamiento de Goku y Vegeta junto con Whis y cómo Freezer fue revivido. El manga terminó cuando Freezer llegó a la Tierra y concluyó con un mensaje diciendo, si deseas saber cómo termina la historia, ve a los cines y mira la película de la resurrección de Freezer. Tras terminar la película de Freezer, días después se anunció el regreso de Dragon Ball con una nueva serie llamada Dragon Ball Super Tanto en Man. capítulos del manga. Señores, está sucediendo lo mismo. Esta nueva saga será el inicio de una nueva aventura. Y sí, tenlo por seguro que esta misma será animada posteriormente, así que te puedo asegurar que la serie animada estaría regresando en el 2019. ¿En qué mes? No lo sé. Sin embargo, presumo que será cuando acabe la serie Yayi Ye Yeno Ye Kitaro, más o menos a mediados del año 2019. ¿De qué creen que pueda tratarse este nuevo manga? ¿Cuál creen que podría ser la trama? Un nuevo universo. Explorando el futuro. Ronnie ¿no? ¿No será finalmente un nuevo aliado. Otro torneo del poder, También se anunció ya el fin del arco del torneo del poder mostrándonos esta imagen de Goku con la doctrina egoísta. Así que es muy probablemente que este episodio final también volvamos a ver el uso del Ultra Instinto. Recordemos que aún se encuentran luchando por y Vegeta contra Hidem, mientras que se presume que la no se sabe dónde está. Obviamente, para quienes vimos el anime que creo que somos todos, sabemos que 17 sigue vivo y Freezer ayudará en el momento más crucial. Sin embargo, nos extraña que Vegeta siga luchando, por lo que probablemente podría caer de la arena en cualquier momento. otra parte, estas no son las únicas novedades que nos traerá la revista este mes. También se está hablando mucho sobre el nuevo videojuego Jumpforce. Banco presentó previamente un nuevo trailer del juego en el que se confirmó la cual utilizaría para enfrentar a Ketla, la fusión de Kale y Caulifla. Si bien, este fue un histórico momento, estamos también ya muy cerca de ver esta asombrosa batalla con el doblaje latino gracias a los capítulos emitidos diariamente por Cartoon Network. Probablemente esta sea una de tus mejores batallas vistas del Torneo de la Fuerza, y estoy seguro que ansías tanto como yo poder verlo ya con doblaje latino. Y bueno amigos, esta ha sido toda la información por el momento. Te recomiendo estar muy atento a mis redes sociales, pues más detalles estarán siendo revelado pronto. Sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima.